Hola. Hola, cómo estás, Ana, cierto? Sí, soy yo. hola Ana, desde Ciudad de México, cierto? Sí. Pues nada, tengo un buen de historias, pero la que te quiero contar ahorita fue en Tulticlán en un fraccionamiento que se llama Real del Bosque. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Este lugar, antes de que se construyera el fraccionamiento, decían que se habían ido a tirar cuerpos de la Masacre del Clateloico. Ok. Que según habían hecho ahí fosas comunes de, de todos los cuerpos de Clatelolco. De repente eh, empezaron a pasar cosas bien raras. Había un cuarto que era, que era mi cuarto, era mi, mi recámara, ¿no? Ya. Yeah. Que de repente se empezaba a poner súper, súper frío, pero así. Mi hermano dormía en un sillón, porque no me acuerdo que le había pasado a su cama, pero dormía en un sillón a un lado de mi cama. Ajá. Uh -huh. Y. Él decía que de repente veía una mano así como larga, eh, súper delgada y como de un tono grisáceo, que, que este que salía así como debajo del sillón. Dice que la llegó a ver varias veces. Y yo así como que, no, james, no, no, güey, me estás espantando, me quieres espantar. Y yo no como que no le creía primero, decía, no, no, no, me quieres espantar porque mi hermano en ese entonces era muy, muy fastidioso. Era llama chamaco, ¿no? Y este... Y yo no les creía les decía, no, ¿cómo? ¿Cómo va a ser que, que está viendo una mano? Y mi hermano, sí, sí, no, de veras, es que no, yo ya no quiero dormir ahí. Y ella ya no quería dormir ahí, pero mi mamá, pues, así como que, no, pues, es que ahorita tienes que hacerlo. Sí. Unos dos, tres días después, me despierto nuevamente para ir al baño y... Siento así como que algo me estaba mirando, pero yo no había abierto los ojos De esas veces que tienes un chingo de sueño y no te quieres levantar Ajá Y, este, y como que te da flojera, abrir hasta los ojos, ¿no? Y... Abro los ojos Y veo esa mano que estaba, que mi hermano decía que había visto Dices que entonces te... Te estabas como despertando porque querías ir al baño Pero todavía no abría los ojos Y después los abriste, ¿y qué pasó? Estaba la mano que decía mi hermano que había visto Y pues yo me superaterré porque porque hace cuenta que la tenía encima como si me fuera a abrazar Y grité y cerré los ojos y se paró mi hermano corriendo y me dice ¿Qué, ¿qué te pasa? Y prende la luz y me dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo güey vi la mano, vi la pinche mano que dices que ves tú? ¿Y cómo era la mano? Cuando la viste, cuando abriste los ojos ¿Cómo viste la mano? Era una mano con unos dedos súper largos, delgados, como entre beige y gris no tenía uñas, estaba muy rara, pero era una mano, definitivamente. ¿Y dónde la tenías? ¿A qué altura la tenías de tu cara, de tu cuerpo? A la altura de mi cara, pero yo ahorita ahí me tapé con las cobijas y ya este, se levantó mi hermano y me dice, güey, esta es la mano que yo he visto. De hecho, incluso la dibujó hace ya tiempo, ¿no? y pues ya no quisimos dormir ahí pero al día siguiente regresó a mamá y decimos sabes qué nosotros ya no queremos dormir en ese cuarto porque ese cuarto tiene algo extraño y ya después de eso eh, se empezaron a escuchar más cosas raras se empezó a sentir un ambiente muy bueno en la casa y algo con mamá dijo sabes qué ya ya no podemos seguir viviendo aquí se está volviendo insoportable vivir en este lugar y ya fue cuando nos mudamos porque ya ya no se podía vivir en ese lugar era horrible Редактор субтитров